Restos con 43 minutos, vamos a otra información, ¿eh? ¿qué es lo que se tiene previsto en cuanto a vías, doble vías eh, para el aniversario de Cochabamba? Este es el reporte. En conmemoración al efemérides departamental de Cochabamba, el gobierno nacional, con contraparte de la gobernación, entregará tres dobles vías, informó el presidente ejecutivo de la ABC. En estos días el presidente va a entregar tres dobles vías. Estas tres dobles vías suman 150 kilómetros, o sea, vamos a, el presidente va a entregar 150 kilómetros de dobles vías que están en el departamento de Cochabamba, con una inversión que sobrepasa los 2.245 millones de bolivianos. Asimismo, Sánchez informó que se trabajan en otras obras viales de impacto, como ser la doble vía del Sillar. Actualmente hay un 28% de avance, de avance físico. Hemos estado la, el viernes anterior en una, reunión, en una reunión técnica y estamos viendo la cantidad de viaductos y de túneles que se van a construir. Estamos ya en la fase, en la fase de definición de la cantidad de túneles y creo que se va a construir entre 5 y 6 túneles, ¿no? por las características que tiene. ¿no? Recuerden que, que estos 30 kilómetros que se está construyendo tienen características especiales, tiene una topografía complicada. Durante estos días se entregarán 150 kilómetros en dobles vías.